Mañana hasta la una de la tarde, dos horas de entretenimiento, cocina, deportes, eh, fitness, eh, también eh, redes sociales. Y hablando de redes sociales, tenemos ahora el experto, el gurú de las redes sociales de nuestro portal y nuestras redes sociales a propósito, Telenor.com, de lo mío personal, Génesis Méndez. Señor Roberto. Hey, Génesis. Sí, di que te gusta la chaquetica, no me mire. No, lo que eso no es... Oye, que, eso no es malo expresarlo. Yo lo que veo es esta combinación tuya, azul, rosado. No, baby. porque oye, ¿qué pasa? Yo no sé de eso de mucho de moda, porque yo... a mí, No, no, Yo ya, pongo la déjame, chaqueta y ya, va. Yo déjame, voy a play. Déjame asesorarte, como hice con... Con, con Vladimir. Paula, que... ¿verdad? <ríe> Después que yo le di unos tips, ya él, el hombre, cogió los códigos. Pero, ¿Qué ya, lo que pasa? Mira. Él dice que, ya tú, que, tú, que, mira. Tú, que tú soñaste eso. Ya, que, no, el... mira, lo que pasa, en la mañana los colores de, de, de los trajes o de la ropa deben ser colores claros, colores frescos. Por ejemplo, como esta chaqueta que viene combinada con esta camisa azul. No necesariamente tú tienes que combinar tanto la corbata... O la camisa con el pañuelo, que es un error que cometen muchas personas, que se ponen en una caja fuerte la corbata o el corbatín del color del pañuelo. No, si el pañuelo llama la atención como este, tiene que tener una corbata sobria, una azul o una blanca. Después, eh, mira, vamos a traer a, a atención, mi atención. Atención a los concheros de la libertad con, con, con Castillo. Espérate. Atención a los concheros de la libertad con Castillo. <ríe> espérate. Porque ahí, no, ellos dicen... Ahí te dejamos dice, a ti. Oye, oye, oye, oye, oye lo que dicen. Ellos dicen, ¿qué es lo que Roberto me está hablando? Pero espérate. <ríe> ahí te dejamos <ríe> a ti que, que le dé el outfit. Vamos a traer un día de esto a nuestro asesor personal, eh, Trinidad. Trinidad. De, de, de alta, alta. Sí, Trinidad, pero tiene que asesorar a los que compran ahí en el mercado. No, pero espérate, porque para. El que compre Digo, el carro no que porque ahí tú te pones lo que tú quieras. No, porque, ah, porque no, tú no le puedes hablar tampoco de del flow de ellos. No, espérate. Se ponen un, un suerte de lápiz consciente no, ahí. Bien, que, ya, ya, eso es su flow. Pero, pero es sí. flow. Ahora, ya para las personas que quieren vestir un poquito más exigente, entonces hay unos códigos. ¿Sabes, Roberto? Que, que, que hay gente eh, que está en televisión diciendo que yo con una hambre, esperando que la mujer no, te mire aquí. la bichona. Estoy grabando con Génesis. que hay en las redes, Génesis? Está caliente el asunto Ay, oh. de la fiscal. Oye, Ustedes tienen un especialista. Sí, vengo con... con, con de John con... Sí. sí, vengo con una información que de la llamada, supuesta llamada, y vengo con una entrevista que se pasó de temprano en Telenor de Omar Fernández, el hijo de Leonel. ¿Cómo? vamos entonces, señores, Génesis Méndez y las redes sociales. Señores como siempre aquí trayendo todas las informaciones importantes de nuestra red Telenor.com.de Recuerden seguirnos en Instagram, también seguirnos en YouTube Y también recuerden seguirnos a través de Facebook donde subimos varios videos Recuerden que este video, y de lo, eh, mi participación va a ser subido en el canal de YouTube y en todas las redes sociales de nosotros Quiero recordarles a las personas que yo después que salga de aquí voy a darme mi flow y mi estilo En Brooklyn Barbe Shot, que está ubicado en la restauración con libertad Ahí los muchachos tienen aire no es que se vaya a tirar la policía ni nada de eso, no. Ahí los muchachos tienen aire, tienen cámaras de seguridad, es uno de los mejores sitios y lugares para usted darse su recorte dirigido allá por el, mi hermano Willy, eh, que está allá y Lázaro y todo ese equipo que está en Brooklyn Barbershop. Y recuerde que también están en Brooklyn, allá en Estados Unidos, para la, para poder comunicarse con Luigi. Así que vayan a Brooklyn Barbershop. Bueno, vamos con la información más importante de nuestro portal Telenor. Y fue que entrevistamos al hijo del expresidente Leonel Fernández, Omar Fernández. Le hicimos alguna, eh, el productor Yeyan Antigua le hizo varias preguntas y esto fue lo que nos respondió. Y vamos a colocar lo que dijo el expresidente, perdón, el hijo del expresidente Omar Fernández sobre la candidatura, candidatura de su papá y si él aspira a ser en un futuro eh, candidato o se motiva a entrar a la política. Anteriormente te habíamos visto de manera tímida en la política, Tenemos muy activo a, en, en esta actualidad, ¿a qué se debe? Bueno, andamos activos justamente porque andamos recorriendo todo el país, eh, no solamente en una etapa de, de conocer a nuestros simpatizantes, a nuestros enlaces, a nuestros coordinadores a nivel nacional, sino porque se avecinan también unas, unos comicios de primarias abiertas dentro del Partido de Liberación Dominicana el próximo 6 de octubre, por lo que andamos justamente buscando el voto para asegurar esa victoria del presidente Fernández el 6 de octubre. ¿Por qué Omar Fernández no ha aspirado a una posición política aún? Porque yo no tengo que aspirar a ninguna posición para poderle a mi país. Yo siento que desde nuestras posiciones podemos igualmente ser, eh, devolverle a nuestro país todo lo que nos ha dado. Y en este momento eh, estoy apoyando a mi padre para que él pueda hacerse la candidatura a la presidencia. Acabas de decir en esta actividad que tú no vas cotorra. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, que yo no soy un político que da cotorra ni es bultero. Yo no digo dos cosas, yo no digo una cosa y hago otra. Yo soy una persona de una sola cara. Eh, soy directo y cuando digo las cosas me puede tomar la palabra porque yo cumplo. Correcto. La situación interna del PLD, ¿qué te parece a ti esta división que, que, que hay? Este, no reconozco ninguna división. Sé que estamos en un proceso democrático donde vemos distintos este, precandidatos que, aspiramos, que aspiran a, a hacerse de la candidatura para la presidencia. Y bueno, que gane el mejor en los próximos comicios del 6 de octubre. ¿Entiendes tú que se unificará la fuerza del PLD a la hora ya de que pasen las elecciones del 6 de octubre? Estoy convencido de que así será, porque el Partido de Liberación eh, Dominicana no es la primera vez que pasa eh, por una especie de... de de, de, de problemas en el cual terminan unificándose eh, y al final terminan, eh, por supuesto que entendiendo que lo mejor es la unificación para poder garantizar la, la, la victoria. Te dirigiste básicamente a la, a la juventud. ¿Qué puede esperar la juventud de un gobierno de Leonel Fernández? Bueno, puede esperar definitivamente muchas oportunidades, eh, mucha renovación nuevas esperanzas y sobre todo eh, mucha voluntad de que eh, no solamente sea incluida, sino que tenga participación directa en un gobierno del presidente Fernández. ¿Estará Omar eh, formando parte del tren gubernamental? Eh, por supuesto de la juventud por ejemplo no necesariamente no tengo que ser ni ministro ni, ni nada por el estilo para poder sí. eh, ser un ente de ayuda directa sí. y un enlace y un canal directo entre todos los jóvenes entre todo el pueblo dominicano y un gobierno del presidente ¿Y qué piensa eh, omar fernández sobre la situación verdad estos escándalos eh, básicamente el caso de la abusadora actualmente no no tengo ninguna opinión sobre el tema realmente venimos aquí en temas este, de conocer a nuestros amigos y nuestros coordinadores ¿verdad? un mensaje final bueno, le auguro a la, sobre todo a la juventud dominicana eh, que no desmayen, que no, que, no, que no se conformen, que persigan sus sueños, que estudien, este, que trabajen, que sigan el deporte, que respeten a su familia, pero sobre todo que se involucren en la política. De verdad pienso que la política es una herramienta para generar cambios y pienso que el que la ejerce con dignidad, con transparencia y con respeto este, puede lograr la diferencia en sus comunidades. Sí, gracias. Bueno, como dice Vaquerón, no me de cotorra que yo tengo lo mío, dice Omar Fernández también, que él no da cotorra y que él no es bultero, no es un político bultero. Bueno, vamos con la siguiente información y es sobre eh, lo que ha consternado la sociedad dominicana, el asesinato de la joven abogada a nivel, sobre que el, el asesino, eh, la persona que mató a esa joven, le hizo en un solo día 40 llamadas. Oigan esto, 40 llamadas en un solo día le hizo eh, el, el asesino a nivel. No solamente eso, sino que también utilizó 15 celulares diferentes durante los 18 meses que él estuvo en la cárcel para poder comunicarse con ella. Intentó hasta comunicarse cuando ella estaba en, en la bajada de, de, de Estados Unidos que parece que estaba haciendo un curso de, de, de República Dominicana ahí en Washington. Perdón, en la Bajada Dominicana ahí en Washington. Él hasta ahí quería comunicarse con él, logró comunicarse con ella. Y lo hizo durante desde la cárcel con 18 celulares diferentes. Oigan bien, en un día hubo 40 llamadas. Y todavía el Ministerio Público se pregunta... Y cómo sucedió esto. Recuerden, señores, seguirnos a través de nuestro portal Telenor.com.do. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, eh, Telenor con Dos. Recuerden también en Facebook. Y este video va a ser subido en YouTube. Y las personas en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita y comenten cualquier cosa, opinión o algunas anécdotas que tienen sobre todo lo que hemos puesto. Vamos con Roberto.